Hola, amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y los invito a responder juntos a una pregunta que me acaba de hacer un escritor del Grupo de los Jueves a las 21, Agustín del Vecchio, muy joven escritor. Estoy muy, pero muy contento con lo que estamos trabajando con él. Y bueno, como la gente me, me hace consultas, digo, bueno, vamos a aprovechar esta consulta para contestarla en público. Y de paso le damos una sorpresa a Agustín, ¿eh? ahí está, se la voy a contestar con un video miren, lo que pregunta Agustín es esto pongo el whatsapp hola Marce, te quería hacer una pequeña consulta eh, resulta que estaba escribiendo y me pregunté ¿cuándo es relevante eh, describir la apariencia física de un personaje? porque por ejemplo, yo tengo un personaje muy, que aparece en un momento muy breve es un decano de universidad viejo, un académico digamos y que ya por tu, sus acciones te vas dando una idea de, de cómo luces, pero mi pregunta es si sumaría en algo que yo describa su apariencia física o, o no. Bueno, la respuesta, querido Agustín y querida audiencia, es la siguiente. Hay que ver, primero no se puede contestar a priori, hay que ver el contexto que se da. Agustín me dice que bueno, es un momento breve que aparece, pero por ahí es un momento breve y significativo. Mostrar cierto defecto físico o cierta, digamos, característica fisionómica, o si es flaco, si es gordo, si es rubio, si es moro morocho. Bueno, todo, todo depende de lo que uno quiera hacer. Ahí ya no puedo decirle a priori. Digamos que la respuesta sería, si la pregunta es, ¿cuándo con Hola, Marce, te quería hacer una pequeña consulta. Eh, resulta que estaba escribiendo y me pregunté ¿Cuándo es relevante eh, describir la apariencia física de un personaje? Bueno, yo contestaría fácilmente, y es relevante cuando es relevante, cuando realmente importa, porque hay acciones de los personajes que son absolutamente, digamos, no cambian para nada, ya, ya sea que el personaje que las cometa sea alto, gordo, flaco, rubio, canoso, de barba perita, de barba entera, no importa. Pero, ¿cuándo es relevante? Y bueno, cuando realmente cuando realmente ciertas características de su fisonomía, de su contextura física, etcétera, etcétera, puedan llegar a ser relevantes en el relato. Porque si yo de repente estoy con Nomi, con mis 63 años, todavía estoy, ojo, eh, todavía estoy en peso, pero guarda, de repente estoy caminando con Nomi por la calle y aparece un muchacho de 23 años con el torso desnudo, con, este, con músculos por todas partes, con, con digamos, esa actitud, o sea, la, la descripción de esa persona va a ser relevante en la medida en que no es un señor mayor como yo, que se cruza. Es un chico, indudablemente que, por más casta que sea una mujer, llama la atención un físico de eso, como a nosotros también nos llama la atención una, una chica de formas bellas, digamos, ¿no? una, una chica hermosa, que eso es lo que significa hermosura, una forma hermosa, es la idea. La belleza es más interior, interior que otra cosa, la belleza es lo que realmente cuenta. Así que bueno, de repente cruzarme con una persona así, de la mano de mi novia, de la mano de mi esposa, es muy distinto de cruzarse, digamos, con un señor, o directamente feo, ya que tenemos la categoría de lo lindo, feo, gordo, pelado, ¿viste? etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? No quiero generalizar, pero eso es lo primero que aparecería. Hay mucha gente gorda, pelada y fea que son sumamente seductores justamente por su gracia, por su belleza. ¿eh? Esa, la belleza es, es algo muy distinto de lo lindo, ¿eh? es algo que trasciende. Entonces, yo estoy, digamos, respondiendo esa pregunta a priori diciéndote que ¿es relevante la descripción de un personaje cuando es relevante? Parece una, una respuesta sencilla, pero es así. Otra razón, digamos, por la cual la descripción de cierto personaje es relevante. Supónganse que yo conozco a una persona, a una chica, supongamos, que me trae reminiscencias de otra cosa de otra cosa, estoy en un cuento, ¿no? Supongo que estoy en un cuento, mete reminiscencias de otra situación, me siento muy cómodo con su, con su presencia, no es cierto todavía a ver qué es lo que está pasando, pero estoy pasando ya de la simpatía, y no es una chica decididamente hermosa ni nada, por ahí, qué sé yo, pero uno advierte cierta belleza, es algo más que la lindura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente hay un momento en mi novela que en un momento del pasado del personaje, él había leído cierta descripción en una novela también, o ¿no? había visto una película, o había conocido una chica que después dice, esto es lo que pasa, me hace acordar por este rasgo, por este otro rasgo, por este otro rasgo, y por este de más allá, me hace acordar a aquella. Acabo de descubrirlo, por asociación yo no recordaba conscientemente, no, lo, no, no me acordaba muy bien de cómo, de qué es lo que está pasando pero, por asociación digo, esta piba, ya sé por qué me gusta tanto, porque es igual igual a la primita mía con la que yo iba a la playa qué sé yo, cualquier cosa por eso, digamos eh, eh, en ese caso, la descripción ¿es relevante o no es relevante? es sumamente relevante sumamente relevante es esencial, digamos, más que nada. Después otra razón perfectamente puede llegar a ser la, digamos, la presentación de alguien, la descripción de alguien, pero en función de cierta eh, psicopatología de un personaje que nada que ver con eso. Me voy a explicar mejor. Supónganse que estamos en la película aquella maravillosa Spielberg, Cuéntame tu vida, Gregory Peck, Estelios y Carol, Ingrid Bergman, y con dirección de Alfred Hitchcock y las maravillosas coreografías pertenecientes a los sueños, las pesadillas, Salvador Dalí. ¿Qué más se puede pedir? Es lo mejor hecho por los mejores. Recordarán los que la vieron que cada vez que a Gregory Peck eh, ve el color blanco, y el blanco sobre todo cuando viene trazado, ¿eh? viene un blanco así como trazado, como el puré, imagínense un puré que le pasamos el tenedor, lindo truco ¿eh? para adornar el puré, le pasó el tenedor y parece como si fuera un cerro, queda muy bonito. Bueno, imagínense eso, por ejemplo, y de repente, cada vez que Gregory veía el color blanco, le agarraba la diaraza, se, se comportaba como un, como un criminal, como un criminal. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta es, la descripción del pelo blanco de una anciana, por ejemplo, la descripción, como pasa en la película, de los artefactos sanitarios que hay en el baño, el inodoro, la, la, no, no lo muestra, Hitch, porque eso hubiera apartado a la gente. Te muestra el bidet, te muestra la bañadera, te muestra la pileta, todo blanco, todo blanco. Y él encima se está afeitando, no se da cuenta de lo que está haciendo. Tiene una navaja en la mano y después con esa misma navaja en la mano va a bajar. Y el espectador dice acá este va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado que cada vez que se describa algo blanco, bueno, vamos a tener una reacción en la psicopatología de ese personaje. ¿eh? Es sensacional. Después la otra, por ejemplo, es en la creación, el puro gusto de crear personajes que tengan vivacidad, que tengan simpatía. Yo no les voy a decir por qué, pues no les quiero spoilear, pero acá, en esta gran novela de Joe Lansdale, ¿eh? Cuando el río suena, cuando el río suena, tenemos una descripción, voy a poner los anteojos de leer a Lansdale, Gran autor, aquel cuento se recordarán, yo lo voy a dejarle el link, Perro Gata Bebé, que leímos en su momento. Bueno, una maravilla, un autor experto en karate, un tipo tipazo. Me daría ganas, me da ganas de ser su amigo. Vive todavía, desde luego, este, tiene unos años más que yo. Este, pero crea un personaje tan sensacional que es justamente el de la abuela del narrador, que además de narrador es protagonista. ¿Mm? Eh, fíjense lo que dice acá. A les, les aclaro una cosa, cuando dice Toby, Toby no es una persona, ¿eh? es eh, como Toby el amigo de la pequeña Lulu, Toby es un perrito, ¿eh? es un perro. Y cuando diga acá Tom, que es un nombre de varón por lo general Tom, es en realidad la hermana del protagonista. ¿Mm? Así que vamos entonces ya con esos datos, por un lado está este Toby y por el otro está Tom, Toby es un perro, Tom es una nena. Vamos a disfrutar de esta maravillosa descripción en esta novela que tiene sus páginas. ¿eh? Tenemos una novela de 342 páginas. Esta, el cuando el río suena, es uno de los más grandes policiales que he leído en mi vida, combinando las dos ramas clásicas del policial, que es justamente el policial negro y el policial de enigma. Ya hemos hablado de esto en algún momento, ¿no? El policial deductivo, enigma, y el otro el mostrativo de elementos realmente realistas muy, muy... Tremendos. Eso es lo que maneja Joe lance Acá tienen la cara de nuestro querido autor. Ahí está. Miren lo que dice acá. Un par de días después de nuestra experiencia con el clan, mi abuela decidió venirse a vivir con nosotros. Llegó por el camino en un foro gris cubierto de polvo. Ah, un dato interesante. Ojo, esto está pasando en plena depresión norteamericana, en los años 30, en la época del, del crack de la bolsa. Llegó por el camino en un Ford gris cubierto de polvo, una rajadura cruzaba el parabrisas y del paracoches delantero colgaba un conejo. Entró pitando como si un tren le obstruyera el camino. Por entonces las mujeres conducían, lo que no significaba que fuera normal entre la gente del Bajío, especialmente si se trataba de una mujer mayor y por tanto supuestamente más digna. Fumar, maldecir, masticar tabaco y pelearse, se consideraban actividades masculinas, lo mismo que conducir. En mayor o menor grado, mi abuela las practicaba todas. Mis abuelos formaron. Dura... ¿Ven? Ya hay un interés en el personaje. Las mujeres se comportan como mujeres, en aquella época, y los hombres se comportan como. Pero mi abuela, mi abuela, hace todo lo que hacen los hombres, ¿ven? directamente. Eh, ¿Qué hacía? Puteaba, fumaba, masticaba tabaco, se peleaba. ¿Mm? Actividades consideradas masculinas, ¿eh? lo mismo que manejar. En mayor o menor grado, mi abuela las practicaba todas. Tiene una, una síntesis, que esta mujer es distinta, es diferente. Mis abuelos formaron durante años una pareja increíble, pero él estaba muerto y enterrado y ella rozaba a los 70. Supuse que mi abuela se había calmado ya y que tendría el aspecto de una mujer de su edad. Pero aquel día, mientras Toby se unía al revuelo, dando saltitos cojos a nuestro alrededor, salimos al Porsche para ver quién llegaba solo para comprobar que mi abuela seguía tan loca como siempre. Alta y de complexión fuerte, había ganado un poco de peso, pero seguía siendo muy bella para su edad. Su melena consistía en una mezcla de cabello castaño y canas, todo peinado en un moño bien ajustado. Llevaba botines de cordones, como los que usaban los hombres, y una amplia falda gris, que tiempo atrás había sido verde. «Mira quién está ahí», dijo al vernos salir de la casa. «Mi rebaño de corderos infieles, Dios santo, esa es Tom». Mi hermana lo observaba asomada detrás de mí. Tom vio a su abuela por primera vez cuando aún no podía apreciar el tornado de mujer que había concebido a su madre. Fíjense cómo lo califica, «tornado de mujer» a la abuela. «Vamos, ven aquí», insistió la abuela. «No quiero», replicó mi hermana. ¡Qué guapa que es la granujita! exclamó la abuela echando la cabeza hacia atrás y profiriendo una risa sísmica. Fíjense el, el adjetivo que utiliza acá eh, este maravilloso Joe Lansdale, una risa sísmica. No dice una risa que hizo temblar todo o una risa estentoria, una, una fuerte carcajada. Risa sísmica, Es eh, una risa capaz de producir un terremoto. Tanto asustó a aquella carcajada a Toby que comenzó a ladrar. En un único y gracil movimiento, la abuela agarró un trozo de tierra y se lo tiró al perro a la cabeza. La mayor parte del terrón se deshizo antes de alcanzarlo, pero el susto llevó a Toby a ocultarse debajo del Porsche, desde donde siguió ladrando, hasta que mi padre le ordenó callar. Luego me tocó el turno a mí. «Eh, muchachito, ven y dame un abrazo». Y fui. La abuela siempre me abrumaba, aunque había algo en ella que suscitaba confianza y seguridad. Era una mujer fuerte. Me levantó limpiamente del suelo y me soltó sobre mis talones con tal ímpetu que me simbriaron hasta las muelas. ¿Ves? No dice solamente me, me, me apretó fuerte al abrazarme, ¿eh? dice que hasta le simbriaron hasta las muelas. Desfue, después fue a por mi padre, su abrazo también lo aupó, o sea, lo alzó al padre mismo. ¿Mm? Finalmente enfiló hacia su hija, mi madre, que hizo una finta y se disculpó. Madre, «No soy como los hombres de la casa. Mi cuerpo no aguanta tanto maltrato». La abuela festejó la broma y acabó dándole a mi madre un beso en la mejilla. En contra de lo habitual, sus hábitos de masticar tabaco, fumar y beber café incesantemente no habían hecho mella en sus dientes. Los tenía todos, blancos como el marfil de las teclas de un piano. Según ella, para limpiarse los utilizaba una rama deshilachada de sauce, pero yo creo que se trataba de un don natural. Probablemente nunca tuvieron una caries». Masticaba menta sin parar para refrescarse el aliento y siempre llevaba cantidades ingentes de ella en una bolsa de papel. Cariño me dijo, quita el conejo del paragolpes, lo llevas al fondo y lo limpias, les voy a preparar la comida. Se refería al almuerzo porque para nosotros la comida del mediodía era lo que los yanquis de ciudad hacían. Nosotros en el campo la tomábamos entre las 5 de la tarde y la considerábamos la cena. Fíjense qué maravilla, cómo... cómo se presenta en una descripción absolutamente dinámica. Hay dos tipos de descripciones, una que es estática, mi abuela tenía los dientes lindos, mi abuela era una mujer muy fuerte, mi abuela eh, tenía fuerza, nos abrazaba, mi abuela era muy simpática, mi abuela era muy vital, todo, mi abuela era, tenía, tenía esto, lo otro, no. Lo vemos en acción, eso es una descripción absolutamente dinámica y está en función de algo que va a pasar en la novela después, le va a pasar en la novela después. No quiero revelarlo, pero sepan que eso es relevante, tiene relevancia esta descripción formidable de una mujer con la cual ya estamos simpatizando de entrada. Quiero aclarar una cosa. Ustedes vieron que hay dos momentos en donde se habla de las diferencias entre hombres y mujeres y hay otro momento en donde se habla de aquello de agarrar un terrón y tirárselo al perro. Últimamente hay tanta confusión, tanta confusión en la gente, por una cuestión que se llama disonancia cognitiva, que algún día vamos a hablar de eso, que en lugar de estar pendientes del relato y disfrutar con esta maravilla de descripción y, y, y, y empatizar e identificarse identificarse con el personaje, muchos lectores, lamentablemente, que no tienen una formación clásica en lectura, sino que su formación tiene que ver más con lo que estamos padeciendo, que esto es la tiranía evidente tiranía de las minorías, se ponen a pensar en otra cosa. Pueden haber hasta dicho alguien que Joe Lansdell es un autor machista, porque marca la diferencia que hay cuando la madre le dice, ay, abuela, mamá, le dice, no soy como los hombres de la casa, por favor, no, no me aprietes tanto. ¿Ve? Entonces, por más que un fisiólogo les venga a decir que sí, efectivamente, los hombres tenemos más fuerza que las mujeres al abrazar. ¿No? Te, van, te van a decir que no, que no es así, porque las mujeres tienen esto y, lo, y no hay que... bueno Están pensando en otra cosa, están pensando en otra cosa. Cuando acá aparece en un momento que la abuela agarra un terrón del piso y se lo tira al perro en la cabeza, ¡ah! aparece un animalista y te dice, ¿cómo van a escribir semejante cosa de un perro? Confundiendo precisamente la, digamos, realidad con la ficción. Entonces llega un momento que uno dice, pero ¿de qué escribo? Me lo han preguntado. Yo le voy a dejar un link a un programa en donde me han preguntado, Marcia, ¿hasta qué punto uno puede llegar a hacer tanta concesión a la corrección política? Bueno, la respuesta está en ese vídeo. Entonces quédense con dos cosas. Sean libres escribiendo. Si se les ocurre, nadie, nadie está haciendo proselitismo, ¿eh? como dice Alejandro Baravalle, respecto de la, eh, digamos, la maldad de un personaje que le tira es simpático, le tira, un, le tira para que el perro no joda más, le tira un poco de tierra y listo, no está matándolo. ¿Y si lo mata qué? ¿Es, es que el Lance está a favor de la matanza de perros? ¿Se, se dan cuenta de lo ridículo que, están, que estamos este, viviendo en, en este momento? Nadie va a decir que las mujeres son inferiores a los hombres porque, de repente, el personaje... Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un ensayo, que esto es un estudio, es un tema determinado, y se me ocurre, digamos, de golpe decir, bueno, la superioridad de la raza aria por encima de la raza negra, bueno, ahí sí que me... hay que caer con todo. Primero, con razones, con, digamos, argumentos de mostrarle que, esencialmente, la especie humana es una sola. Pero si este hombre en su tesis está diciendo que él por blanco o él por negro, eh, ojo, es superior a los demás, bueno, ahí ya es otra cuestión, porque estamos hablando en términos de realidades, no de ficciones. ¿Mm? Piensen en lo que le pasó a J.K. Rowling, ¿eh? justamente por una opinión que muchos consideran desafortunada, y yo pienso que tiene toda la razón del mundo, porque solamente los hombres, digamos, no menstruan, todo el resto del planeta así es decir, las mujeres. ¿eh? Entonces, bueno, piensen, piensen en eso, no sean tan melindrosos a la hora de inventar una ficción. Y la respuesta se completa así con lo que me decía recién eh, la pregunta esta que me había hecho precisamente Agustín del Vecchio. ¿Cuándo es relevante? Bueno, perfectamente, describí. Ya hemos dado unos cuantos ejemplos inventados y también sacados de la vida real, es decir, de la literatura. Muchachos, si les gustó, pulgar arriba para taller de corte y corrección, Marcelo Di Marco, y sean libres escribiendo. Y eso sí, eh, súmense a nuestros talleres. Si tienen ganas de, de pasar un buen rato escribiendo literatura, súmense al taller, escríbanme a este esta dirección que está acá, y también síganos en Instagram, en esta dirección que está acá también. Les mando un abrazo grande, y bueno, sean libres, ¿eh? no se dejen engrupir por los nuevos dogmas del nuevo orden mundial, que ya sabemos a quiénes está respondiendo. ¿eh? Al poder mundial le interesa tenernos divididos entre hombres y mujeres, entre flacos y gordos, entre animalistas y antianimalistas, cualquier cosa. ¿eh? Cómanse un buen sándwich de matambre y listo el pollo. Hasta luego.